Yo soy el papi la mami No es una buena noche Para marcharte. Tampoco es el momento Para dejarme Estoy perdiendo tu amor demasiado honor no cuesta nada tu hoy quedarte miénteme que me quieres y sin reproche olvida que no sirvo por esta noche La de amor Y en tu futuro que Dios Te pague Mañana sí Puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarte de una vez de mi vida Saber que te perdí para siempre Pero regálame esta noche Mienteme que aún me quieres Y sin reproche Olvida que no sirvo Por esta noche Te pido solo un favor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 Ya saber que te perdí para siempre Pero regálame esta noche Esta noche, regálame esta noche Por última vez, Me regálame esta noche Por última vez, ven regálame esta noche, La noche, por última vez, me regala la mesa de la noche, por última vez, me regala esta mesa la noche, por última vez, me regala la mesa la noche, por última vez, venga la mesa noche, por última vez, ven regala mesa noche, por última vez, me regala la noche. a mesa de noche por última vez